Bueno, nosotras ante los resultados eh, del domingo eh, desde el Caracin Podemos tenemos que reconocer que nuestros resultados han sido más bajos de lo esperado, que evidentemente no hemos vivido nuestros mejores momentos y probablemente debido a problemas internos que por otra parte son lógicos en cualquier fuerza política joven y que a pesar de bueno, pues de, de estos errores y de otros que seguro hemos cometido, eh, entendemos que la, el proyecto y la marca del Carrequín Podemos ha conseguido una rentabilización superior al conjunto del Estado, eh, fruto en buena parte de nuestra apuesta clara por la unidad de la izquierda, como hemos manifestado en diferentes ocasiones. Eh, nosotras eh, entendemos que el Carrequín Podemos cuenta con una base electoral sólida, que disponemos de un espacio vasco reconocible, que es reconocido y maduro en todas las instituciones de Euskadi, sobre todo en algunos territorios como Vizcaya, donde hemos logrado mejorar el resultado, eh, tanto a nivel municipal como eh, a nivel eh, foral. Entendemos que tenemos un suelo y es desde ahí, desde donde tenemos que partir para seguir creciendo y la única manera, el único camino para para hacerlo, tiene que ser seguir trabajando para que quede claro y patente ante la sociedad que somos una fuerza política que está interesada en lo de fuera pero también en lo de dentro, que no hay que negar que hubo un tiempo también en Podemos euskadi donde hubo conflictos internos y en algunos eh, territorios eh, de forma más eh, que quizá nos ha condicionado de una forma más clara y, y que ha repercutido obviamente en el, en el resultado pero la organización ha avanzado y va a seguir avanzando eh, por una cohesión interna y vamos a trabajar, como ya hemos manifestado en multitud de ocasiones y durante toda la campaña por propiciar gobiernos de mayoría progresista en los ayuntamientos de Euskadi. Evidente que, ya lo dijo ayer eh, mi compañero Lander Martínez en el pleno de control, que esa es la labor que tiene que hacer la oposición, la de control del gobierno y, y la de ejercer la oposición. Y evidentemente el, el gobierno se, se comprometió a presentar y a, y a aprobar eh, 28 proyectos de ley y entendemos que muchas veces en esas negociaciones no... No son serios y no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Además, eh, sí que tenemos que. Bueno, eh, sí que me gustaría eh, hablar de dos cuestiones. Una, en el ámbito municipal y foral, que nosotras, no solo en campaña, sino desde septiembre. Eh, bueno, y desde hace unos meses hemos manifestado cuál es nuestra intención, que es la de conformar gobiernos de mayoría progresista y que además, traer los resultados, esa posición la podemos mantener y ese compromiso en localidades como Rentería, donde entendemos que podemos revalidar ese gobierno progresista y que se abran en municipios como Durango, Elorrio, Ordicia o Galdacau, eh, bueno pues eh, es esa posibilidad donde nosotras tengamos algo que decir. Para ello siempre hemos hablado de que hay que sentarse a negociar un programa que mejore la vida de nuestras vecinas como el objetivo absolutamente prioritario, en que además no podemos dejar de decir que hay instituciones en las que la suma del cargo Podemos, H. Bildu y el Partido Socialista podría articular mayorías progresistas y bueno si así existiera y, y hubiera voluntad política por parte del Partido Socialista como eh, pasaría en, tanto en Guipúzcoa como en Araba en las, tanto en la Diputación como eh, para el Ayuntamiento. Eh, entendemos además que, es, vamos, que vamos a seguir defendiendo esta opción en, eh, en todas las administraciones facilitar gobiernos municipales eh, progresistas en base a un programa político acordado desde la voluntad de revertir las políticas de autoridad y de mejorar la calidad de vida. Y con respecto al Parlamento y con las últimas declaraciones que ha hecho esta misma semana el portavoz del Gobierno, el señor eh, El Coreca, pidiendo bueno, pues otra actitud abierta y constructiva y no obstaculizadora, eh, nosotros entendemos que los resultados de este domingo, del 26 de mayo, no invalidan de forma alguna la actual representación, la composición del Parlamento Vasco. Por lo tanto, eh, bueno pues no nos pueden pedir a los partidos que entremos en una fase de sumisión y que dejemos de hacer el trabajo que la ciudadanía nos ha encomendado, que es, como eh, ya he dicho antes, la de control de Gobierno y el de jardín la oposición. Y además es que se les olvida que gobernar en minoría implica dialogar, llegar a acuerdos y para ello muchas veces la arrogancia y la soberbia no son buenas consejeras. No estaría además además que se plantearan eh, bueno qué está pasando para que partidos políticos con proyectos tan alejados y dispares coincidan en, sus, en su rechazo a las políticas continuistas y de mínimos de este gobierno y ya ha pasado con diferentes iniciativas eh, en, en los últimos meses. Y de alguna forma pretender trasladar de facto al Parlamento Vasco los resultados del 26M es tergiversar la democracia y nosotras no vamos a entrar en ese juego esta legislatura aún tiene mucho recorrido hay muchas leyes que debatir y acordar sobre la mesa tenemos el deber eh, de hacer que esta legislatura sea útil y bueno, se está dibujando un panorama que no es tal porque nosotras desde el Carrequín Podemos estamos ejerciendo una oposición constructiva en el Parlamento, acordando y proponiendo leyes para mejorar la vida de la ciudadanía y manteniendonos eh, firmes y señalando al gobierno cuando hace cosas mal que entendemos que es la labor de la oposición y hay muchos ejemplos de leyes que han salido adelante con la aportación de, del Carrequín Podemos y seguiremos defendiendo la necesidad de llegar a estos acuerdos y pondremos todo nuestro empeño en ello. No obstante, si no se apuesta por avanzar, por más que el gobierno vasco eh, bueno, pues vea pinzas y obstáculos, donde no las hay nos tendrán por supuesto enfrente.